y comunicarnos en directo en Murcia eh, a ver, la semana pasada no nos vimos no concentración, salvemos el cine Rex el Menor. y bueno, entonces noticias nuevas pues ahora hablamos de lo que hay eh, lo, que, lo más importante es que no nos han llamado ya por dos veces se ha pedido lo de la entrevista por registro eh, la primera vez la pidió Encarna, no me acuerdo bien, no me acuerdo de la fecha. Y, y la segunda vez se pidió el día 25 mes medio, ¿eh? con 3.200 no, no, no, firmas y nada, las 3.200 firmas tampoco por lo visto les... Le, le, le, no sé cómo decir? Le, le, les crean así, pues sí, oye, vamos a ver porque parece que hay una inquietud eh, ciudadana ¿no? por lo que pueda pasar por el cine, pues no, de momento no han llamado. Hay noticias buenas, lo que hablábamos, yo creo que gracias a que nos pusimos a defender el, el cine rex pues se han puesto las pilas. Y hay programación de especiales, sobre todo los lunes, ¿no? Estábamos viendo la programación que hay para los siguientes lunes, que creo que, que no va a ser todos los lunes, pero... Sí. Sin gafas no lo dices tú. Entonces yo creo que eso es un éxito importante, ¿no? Que se están moviendo las cosas. Pero es suficiente, pues ahora lo hablamos entre todas, ¿no? Eh... La verdad que seguimos con el problema de que cuando va bien un, una película como Joker que está funcionando muy bien, o Joker, que está funcionando ya cinco semanas, pues ¿qué pasa con las personas con movilidad reducida? Pues que, que no van al cine, porque vienen a verla una vez, pero cinco semanas seguidas, que siempre está la misma película. O sea, que, que quedan muchas cosas por resolver. Eso es un asunto que ahí está y... Y que yo creo que a todos nos toca el corazón, ¿no? Si, si solo puedes ir a un cine y te ponen siempre la misma... O sea, o está la película cinco o seis semanas, pues eso es un problema importante. Pero bueno, mmm, vamos a ir hablando y a ver eh, qué cosas pensamos que podíamos seguir haciendo. Y bueno, pues ideas. Venga, vamos. ¿Quién quiere coger el micrófono? Venga, bueno, un poco lo... añadiendo a lo que ha dicho Fina, es que el objeto de esta movilización, por un lado, es reivindicativo, pero también es propositivo. Es decir, reivindicamos el derecho a que este cine siga abierto, el derecho a tener una información sobre qué se está gestando. Envías a la continuidad, esperemos o no continuidad, esperemos que no, y estamos en ello, ¿no? A ver, las. Cada uno por, tiramos para. Hacemos fuerza desde, el, digamos, desde nuestro lado o desde aquello que, digamos, tenemos más conocimiento, ¿no? Yo, en mi caso, he hecho. No gestiones, pero sí algunos movimientos en el sentido de, de obtener información sobre exactamente qué se está produciendo en el cine RES cara a su continuidad. Y la información que estoy recabando eh, es un tanto contradictoria. Es decir, eh, las fuentes a las que me he dirigido, pues eh, siendo incluso de la misma parte, eh, te dicen una cosa y luego te dicen otra no luego, sino unas personas te dicen una cosa, otras te dicen otra, es decir, por poner un ejemplo, me llegó hasta mis oídos que el asunto del Cine Res ya estaba solventado, es decir, que había ya un, un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, la empresa Neocine y un tercer actante que no me han dicho quién es, pero que parece ser que existe. Bien, Posteriormente he seguido indagando por, por el mismo lado y eh, parece que no, o dicen que no. Es decir, aquí hay una, una gran confusión que por supuesto no es casual, sino que me imagino que debe obedecer a alguna estrategia. Y que nosotros pues eh, tenemos el acceso que tenemos a esa información. Vamos a seguir intentando saber más cosas, pero te, tenemos que saber que siempre vamos a encontrar dificultades y muros... Y, y yo no sé si decir incomprensión pero, pero puede que también eh, bien, no sé no me quiero enrollar mucho con este tema porque además no tendría mucho más que decir de lo que ya dije el otro día en el grupo eh, los rumores, los comentarios las conversaciones que incluso he tenido pues me han dejado a las puertas de, de saber algo pero, pero también a las puertas de la confusión eh, bueno, ahora paso el micrófono después si acaso se añade alguna cosa más ¿Quién lo Antonia, Di algo. No tienes que chillar, di algo. Hola, ya me conocéis, soy Angelita. Hoy estoy al lado de una amiga mía, Antonia. Y la verdad que tenemos el corazón. Ya lo tenemos oprimido de muchas cosas y ahora pues todavía más porque. O me dirijo a todas esas personas que están en sus sillones, que están en sus casas y la verdad mmm, parece mentira que, que no, no les conmueva que un día u otro, cuando menos se lo esperen, cuando digan a mí imposible, mmm, pueden estar también en estos estados de en que la movilidad sea hasta casi tan imposible que diga. Jolín, no sabía yo nada de esto hasta que me ha pasado, por favor, que no llegue ese momento. Y entonces, por ejemplo, incluso a muchas personas que van en sus carritos con los críos, fíjate tú, sanos como manzanas, y mm, les pasa, y entonces quieren ver una película, quieren vivir, quieren tener este arte, quieren que en su propia ciudad tengan todos los servicios como personas humanas. No más. Y entonces que ahora mismo un señor que tiene de privado este cine, pues si no quiere, no quiere, entonces vamos a ver, ¿para qué tenemos unos gobernantes, para qué tenemos unas personas detrás de nosotros que luchan por mejorar nuestras condiciones de vida? ...pues cuántas cosas se hacen a lo mejor a lo mejor sin saber cómo o cómo va a resultar... ...pero es que aquí está tan claro, está tan transparente... ...de que es un bien común para todos... ...el que esté sentado en el sofá como el que está parado, me da igual... ...es para todos, para todos, todos, todos... ...y entonces digo, ¿qué pasa? es que ya hemos perdido esa esencia tan hermosa de la humanidad no vamos a, oye que está uno ahogándose vamos a acercarnos a echarle una mano si no pedimos tanto por Dios, está más claro que el agua y, y el día de mañana esas personas dicen durante mi mandato yo he conservado el cine red le he conservado una reliquia, le he conservado un bienestar ...a todos los ciudadanos de ahí Entonces yo digo... ...que como unos no hacen caso... ...pues me dirijo a los que están en el sofá... ...o a los que están en silla como yo... ...Antonia dime algo porque que desde luego... ...esto también tiene WhatsApp... ...pero bueno, que quiero decir... ...que... Mmm, ...que hemos pedido cita dos veces... ...para hablar con los asuntos sociales... Oye, y no dicen ni pío. Para hablar con el Para hablar con el concejal de cultura, con el alcalde, con las personas que pueden hacer algo. Y, y, y, y como si no existiéramos. Y vamos a. ¿A dónde vamos a buscar la inteligencia? ¿A Marte o a Júpiter? Si aquí no hay ninguna. <risa> Angelita, pero cuenta también lo que me has dicho antes de, respecto a la presidenta... De pues sí, porque hay, mucho, hay muchas personas que están... Hombre, son los que se lo saben todo, los que mandan todo... Entonces, a muchos grupos... Porque yo me he hecho muchas preguntas diciendo... Pues si aquí hay muchos cojos, ¿es donde más cojos hay? ¿En España? Entonces, ¿dónde están? Pues es que se está propagando por debajo, no sé por qué, porque yo de política no sé nada de que esto ya está apañado esto, que todo lo que estamos haciendo son tonterías pero la tontería es la siguiente que un día cuando tú te levantes y dices, venga me voy al cine pues no hay cine, chicos lo han vendido lo han cerrado y como, ¿qué queréis que diga? si ya lo han cerrado todo no estoy diciendo ninguna mentira de tantos como ha habido en esta ciudad esta es la, po la pobre reliquia que queda entonces, ¿qué? Antonia, ¿tú venías mucho al Cine Rey, hija? De vez en cuando, de vez en cuando. ¿Hombre? claro, <risa> y, y, y, y yo con ella. Y estábamos juntichas viendo nuestras películas. Entonces, vamos, digo yo... Esos que están ahí oyéndonos, que se meten en las redes horas y horas y horas. ¿No puedes dedicar un poco de tiempo a ayudarnos aquí, a estar parados, conociéndonos y decir, pues sí, el cine me gusta. ¿Te acuerdas de aquella película fulana, me engana? Por favor, no queda ni una chispa de humanidad por ahí. De verdad que no, qué pena. Bueno, que paséis buenas noches y tragarse lo que hay en la tele, que son metralletando más. ...que voy a hablar yo aunque sea... Posible. ¡Ay, muy bien! Venga, bien. Antonia... Yo quiero abundar... ...sobre las tristezas que ha puesto Angelita... ...y es la tristeza más grande que llevo en el alma... ...que es que nuestras propias organizaciones... ...no han asomado por aquí... ...ni han dicho ni mu... ...ni no han preguntado nada... Y de verdad me entristece y me llega al alma de ver que eso que, que son los nuestros, los que están trabajando, dicen que están trabajando para nosotros, y que no se la haya removido el alma, verdaderamente esto te deja, te deja que, no, que no sabes qué pensar. hay un montón de asociaciones ¿no? Con, de personas eh, hombre que si le dicen que está solucionado pues ya está con diversidad funcional me gusta a mí decir entonces hay un montón de asociaciones y entonces perdona, no te he escuchado porque quería seguir, entonces ella que es la presidenta sí que se ha dignado este señor concejal que con nosotros no ha querido hablar hablar con ella y entonces le ha dicho oye que lo que están haciendo son tonterías bueno, son tonterías, pero fijaros eh, lo, lo que se ha conseguido, que yo creo que hemos conseguido que esto se mueva. Y, y, y entonces desmovilizan, claro, porque yo les envío siempre a FANDIF y esto les le envío un correo, oye, que vamos a hacer la concentración, qué tal, y me sorprende, claro, es que no, no se lo envían a, a, a sus asociados, vamos. ¿Por qué? Pues porque les han dicho que esto está resuelto eso era lo que quería, perdóname que te he interrumpido no, no pasa nada pero que, no, que ¿Sí? entiendo tu herida en el alma pero es que no lo envían porque ¿Lo para ellos está resuelto así? ¿son tonterías. no bueno, Angelita me lo ha contado así ¿con punterías no? Que, que no vale para nada que no vale para nada que, ya está que no vale para nada he bueno, escuchado las palabras que me ha contado bueno, pero que, yo, creo, yo creo que sí que sí vale para algo lo que estamos haciendo porque además no es solo para las personas con... ...con discapacidad... ...sino que es que es para, para toda Murcia... ...es que es que es una, una cosa tan emblemática... ...y, y, y que, que demos lugar a que a que esto se cierre... ...o que planten aquí un, una torre de edificios de 20 pisos... ...pues bueno, la verdad eso eh, es clamar cielo... ...eso es clamar cielo... ...me duele la garganta... ...no puedo hablar más... Eh, quería hacer un apunte de el último día que hicimos asamblea que hubo una persona que planteó, y me parece una idea genial, pero no sé cómo qué pasos hay que dar, que habría que solicitar que se declarara el cine bien de interés cultural. No solo eh, las partes que ahora mismo están protegidas de estructura sino el cine en sí, para que no.. Entonces sí sería interesante pues por ahí ver eh, quién nos podría asesorar y cómo se podría hacer esto, porque así no podrían cogernos eh, a ver hasta ahora. Lo que sí sabemos es que hay programación hasta junio, esta programación especial que estamos hablando, de lunes, de que se ha ofrecido el cine a servicios sociales para que los lunes... Eh, proyectan alguna película de que en Murcia Tres Culturas que suele ser en mayo va a haber cine aquí también en relación a Murcia Tres Culturas hasta junio sabemos pero no sé yo eh, no quiero ser maliciosa pero digo bueno ya a ver qué pasa, a ver si luego aprovechan otra vez el verano para intentar cerrar podría ser ¿no? No lo sabemos. La verdad que esto se solucionaría de algún modo si quisieran recibirnos y decirnos realmente eh, cuál es eh, la verdad o lo que están pensando, pero a día de hoy pues no tenemos ninguna respuesta. Y vuelvo a incidir en la idea esa de cómo podríamos hacer para que el cine se declarara bien de interés cultural. Porque yo personalmente a mí lo que me gustaría es que se comprara... Eh, por la administración y pasar a ser un, un, un bien público, ¿no? pero eso como no lo veo muy viable a lo mejor, pues entonces al menos que se declarara bien de interés cultural. A ver si se nos ocurre qué podemos hacer. Venga, paso el micro. Bueno, a ver, una cosa que yo comentaba hace un rato con alguien y que quiero poner aquí en común con todos es que eh, este problema de desinformación lo seguimos teniendo, entre otras cosas, porque no nos contestan. Es decir, pedimos pero no nos contestan. Se me ocurre que puesto que ya hemos pedido dos veces y no nos contestan, pues a ver si nos contestan a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima o a la que haga falta. Dicho de otra manera, creo que debemos seguir mm, eh, pidiendo por, por registro mm, eh, una, una entrevista con el alcalde o con el concejal de Cultura o con ambos. Y si nos contestan, si su respuesta es no contestarnos, volver a insistir una y otra vez, eh, sin, como la gota que horada, vamos, como, eh, a ver si alguna vez nos hacen caso. Se me ocurre que es una buena estrategia, vamos, no es solamente proponías una vez al mes, ¿no? Bueno todos los meses al menos presentar... sí. sí, yo proponía que, por ejemplo, una vez al mes, yo creo que es una buena medida, independientemente de que nos contesten o no. Evidentemente si nos contestan y nos dan y nos dan soluciones, pues estupendo, ya lo plantearemos, pero, pero si no no. Yo, yo creo que deberíamos seguir pidiéndolo mensualmente. Pues un poco En esta línea de seguir solicitando eh, entrevista con el concejal de Cultura y con el alcalde, también me parece buena idea que se pida una entrevista con el responsable o la responsable de Cultura del resto de partidos políticos para saber qué es lo que han hecho cada partido político y qué, qué es lo que han hecho. Puede que hayan solicitado información una vez o veinte. Bueno, es importante también saber si han solicitado una vez o veinte información o si han hecho cualquier otra cosa. O sea, ¿de qué manera esto está resonando también en el resto de partidos políticos? Porque si tuvieran el resto de partidos políticos también mucho, mucho interés, eh, bueno, pues a lo mejor juntándose también pueden... El, el caso de, creo, que la protección de este cine en el centro de la ciudad va a depender, va, va a pasar o tendría que pasar, muy interesante, poder conocer la vía de cómo declararlo bien cultural para cualquier partido político que esté en cualquier momento eh, tenga que, que respetarlo y proteger eso. Y proteger esto va a pasar por un pacto entre, entre partidos, por un acuerdo entre partidos. Porque, bueno, puede que haya unos partidos que sean más favorables o no, pero luego también, ¿no?, los intereses en un momento dado, pues, bueno. Entonces, pues lanzar así, si alguien quiere pedir entrevista con el resto de partidos para conocer qué están haciendo ante esto y yo puedo yo me comprometo a pedir la entrevista al resto de partidos pero pienso también que cuantas más personas lo hagamos pues mejor. A ver, nada, decir, po decir poquito, decir poquito. Alcalde, yo quería, yo querría descansar, necesito descansar. Esto, como le molesta, como le molesta, le va diciendo a las asociaciones que esto no vale para nada pero luego bien que Navarro Colchón está ahí agazapado ¿eh? en la esquina del ayuntamiento, mientras la gente está hablando sobre el CineRES, que ahí estaba, ¿eh? que lo vio. Lo, vieron, lo vio. Que los yayoflautas tienen ojos en toda Murcia y más allá. ¿Qué hacía ahí? agazapado Y también entráis en las retransmisiones. Y os interesa. Claro que os interesa. Y eso la gente lo tiene que saber. La gente tiene que saber que esto... Sí le interesa al ayuntamiento, le molesta al ayuntamiento, no quiere que la gente esté pendiente del Rex. ¿Por qué? Porque si se deja de luchar, en un momento lo venden y luego saben que habrá gente que dirá, claro, como la gente confió en el ayuntamiento, porque al final la gente tendemos a culparnos entre nosotros. Nos decimos que tenemos los políticos que merecemos, que si está todo privatizado es porque hemos, les hemos votado, que si hay crisis o roba es, es porque le hemos votado. Es falso, nos manipulan, nos engañan y como engañar en política sale rentable, es legal. Tú te vas a una entrevista de trabajo y engañas y luego te pillan, te despiden. Fulminado, aquí no en política tienes cuatro años o el tiempo que les dé la gana entonces esto sí que interesa y yo os puedo decir que equiparándolas a otras luchas sociales teniendo en cuenta que es un día a la semana y la cantidad de gente que no es miles de personas como en, puede ser en otros casos les molesta, el radio molestia, protesta es altísimo, no sé qué ocultáis pero os molesta mucho y lo vamos a descubrir ...la gente lo vamos a descubrir... ...eso era... Bravo. <risa> ...un caramelo... ...de angelita por favor... Que ...esto es lo mejor que hay... ...la gente... ...paco... ...bueno... ...hoy es un día... ...de juntas municipales... ...que se están... ...cambiando de signo Y yo me he acercado a, a Desampío y estaba aquello lleno, pero he preferido venir aquí porque las semillas hay que cuidarlas y no hay que perderlas. Y escuchando a las compañeras de aquí, de la izquierda, de la izquierda a izquierda, pues verdaderamente merece la pena. La programación de, del RES la han cambiado, sigue siendo cuatro días, pero ha cambiado a, a dos domingos y a dos lunes, ya no son es todos los lunes. También han cambiado el formato de Crea Joven o Crea Murcia por otro tipo de formato. Es decir, no sé qué el tiempo el mes que viene, en diciembre, lo que pensarán hacer, pero yo seguro lo que tenemos que estar aquí porque ves las luces del de res, te ilumina y sin embargo ves el barrio ya cerrado, oscuro. Es una pena de que no haya vida comercial, no haya vida en la ciudad. Y bueno, eh, aunque hablemos poco, que nos vean que seguimos en la calle, que es lo principal, debemos estar en la calle. decir lo que sea que ...que nada, yo apoyo lo que él dice... ...hay que estar aquí y, y haremos todo lo posible por, por... si hay que venir todos los miércoles... ...pues todos los miércoles vendremos... ...pues pondremos lo que tengamos y... ...y respetaremos el miércoles... ...independientemente de que si decís... ...que hay que ir al ayuntamiento... ...a acompañaros a alguna cosa... Bueno, a lo mejor también podemos ir a acompañar. Hola. Hola, sí, pero nada más. Gracias, yo no voy a decir nada. Sí, esto es cosa de que a ellos no le conviene. ¿Se dais cuenta que no, no le conviene? ¿Lo dais, ¿Lo dais cuenta? Yo no, no sé mucho hablar. Lo dais cuenta que no le conviene a, a, la, a la gente de mando el cine red? ¿Que no lo dais cuenta? Que no le conviene, que por eso no dan la cara. ¿O no habéis pensado en eso? Yo sí he pensado muchas veces y lo, y lo digo, y lo digo, porque creo que es eso. Porque esto es privado. Si fuera cosa de ellos, ya, ya se menearía. ¿Estáis con lo que he dicho? Que no le, con, que no le conviene que no le conviene a ¿cómo se llama? a, los, a estos de mando a los, a los políticos ¿no le conviene esto? gracias es lo único que quería decir a los políticos le conviene que haya aquí mucha gente y entonces nos preguntaría quién somos y quién va detrás de nosotros y debemos hablar ...la gente sencilla... ...la que no sabemos hablar, debemos hablar aquí... ...porque aquí la semana pasada tuvimos a una ilustrada... ...a una caderática... ...que nos había la boca y estaban mirándola... ...pero es un bicho malo... ...Cristina Gutiérrez Cortinez ...es un bicho malo... ...porque yo en concreto... ...estuve... ...defendiendo que no cerrara el mercado de abasto de Mazarrón... ...en aquella aquellas veces... En ...Mazarrón gobernaba... ...el Partido Popular... ...y Mariano de se encargó de cerrar un mercado de abastos, ...un mercado que te abría... ...lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado... ...mañana por la tarde... ...y cogió una pala y lo tiró... ...lo tiró... ...y lo trasladó el mercado sublimal... ...a la Cresta del Gallo... a ...un edificio de cinco plantas de altura... ...allí ya no queda nadie... ...no queda nadie... ...y aquí tiene Gutiérrez Cortinez. ...a los políticos nos acercamos en las elecciones... ...y le seguí tres veces preguntándole lo mismo... ...que por qué iba al mercado de Abasto de Mazarrón... ...Cristina... ...al final por algún medio se ve que... ...se interesó por mí porque creía que iba detrás de alguien... ...entonces tomé un café con ella... ...cuando me preguntó quién era yo le dije que era un simple carnicero... ...ya desapareció Cristina... ...de mí... ...nuevamente aquí la he visto... ...yo no la conocía, no me acordaba de ella... ...pero me vuelve a preguntar ayer lo mismo... ¿Quién soy yo? ¿Quién va detrás de mí? Y cuando... Digo, soy canicera ¡Ah! Pues yo soy Cristina de Mazorental ¡Vaya! dice, dije... Le enseñé la cruz y entonces cuando intenté Hablar de aquello Me coge del brazo Dice, ahora no toca Me violó nuevamente Con el rato Busco en mi móvil El mercado que ella defendió O por lo menos no... ...no intentó que se cerrara... ...le enseño el móvil nuevamente... ...me vuelve a coger. ...ahora no toca... ...no queremos a esta gente aquí... ...queremos gente sencilla... ...y si no podemos conseguirlo... ...no pasa nada... ...pero que estemos en la calle... ...y que sepamos quién cierra esto... ...porque sé quién cerró yo el mercado de Mazarrón... ...el Partido Popular... ...entonces que a mí... ...que al menos que sepa quién ha sido... ...observar... ...y que nadie te cuente la historia... Que nosotros la contemos con lo que vemos que sepamos quién nos cierra el Coliseo quién nos cierra Iniesta y así uno detrás de otro, nos ha cerrado los centros comerciales, la apertura de estos políticos de uno y otro signo por la población de centros comerciales, el liberalismo no podemos escoger el coche para ir a comprar a los centros comerciales si nos cierra las tiendas de barrio Abril, cuando había Mercadona se quedó con todas las tiendas te quitó las bandejas, te quitó todo el corte de carne tenías que comprar bandejas por fuerza ahora mismo un dumbo o un eh. mercadona creo que tiene que comprar una bolsa de almejas no puedes comprar 50 gramos de almeja lo que quieras monopolizan el mercado Tienen el pequeño comercio de cercanía se tienda de ropa de fruta y ahora a los, a los chinos que abren por los pueblos que se encima le dicen que son son multinacionales todo eso se habla aquí en el periclí y otros hablan de todo formato y cuando ellos hablan es un encanto, y usted habla es un encanto es un encanto pero sí, no lo escuchan, pero tenemos que hablar tartajosear si yo antes, yo no sé hablar tampoco pero yo me levantaba la mano así porque si no me levantaba la, la, la mano me quedaba el último y entonces se iban en las, eh, en las charlas que van los políticos de hablar, hablar, y te quedabas por el último y dices no, se ha entonces cuando ya, aunque me agobiaba y no me entiende ni lo que digo yo no sé ni lo que digo, pero lo intento, pero no doy la cara y me ven, por pues levantar la mano el primero, y luego empezaba a tartajosear. No sé lo que decía, pero hay que hablar, el pueblo es sencillo hay que hablar, si no nos no están dominando, si les votamos y hacen que salgan los huevos con los otros votos. Pues vamos a decírselo cuando le la mano, yo voy a, ir a San Pío, sin simplemente a ver, porque van a votar uno, puedo ir a saludar a ese que lo conozco, horas de saludo. Si votas al otro, que sepas que sé que he venido a verte y que vas a votar al otro. Cuando vea la calle lo saludaré, pero si me insinua algo de, hijo de tu madre, perdona, si tú lo has votado, al que la semana pasada dijiste que no iba a votarlo. observar. No hay que saber nada, es ver la calle, ver. Si pasa una hormiga, pues aquí hay hormigas. Sin nada más. Venga, que soy la mejor, me Pues claro que sí. Escucha, eh, ahora mismo me he quedado muy emocionada con lo que ha dicho... ¿Cómo te llamas? Paco, hijo mío. Pues, porque es la verdad. Ahora mismo nosotros tenemos todas estas personas sencillas, hablamos con el corazón, porque resulta que estamos viendo... La desorientación tan grande que está produciendo, yo voy a decir, porque como estoy en la calle, por aquí, por Murcia, nada más. El resto del mundo está todavía peor, no lo sé, pero bueno. Entonces, esta desorientación, este malestar, este ver la catombe que te viene y que no se muevan, ¿de verdad tenéis derecho a protestar después de lo que está? Todos estos partidos políticos, lo que sea, que no están haciendo la vida imposible, que cada vez como menos, para ahorrar, y no hay manera. Y que luego, el día de mañana, esto sin. Me... Ah, digo, que lo tengan todo, por favor, el que se tiene que mover es el ciudadano de la calle. Sois vosotros, eh, amas de casa, esas que vais a Mercadona, a Dumbo, moverse, ¿yo yo qué voy a hacer? Pues yo no sé... Eh, ¿Yo qué voy a hacer? Pero si tú haces que ese gobierno viva como está viviendo, si no hubiera habitante, ¿no habría gobernante? Por favor, moveros, salir a las calles y protestar por esta vida protestad por lo que queréis, luchar por lo que de verdad vale la pena. ¿A quién no le cuesta trabajo venir? ¿Me lo vas a decir a mí? Venga, hombre. Y entonces lo que yo quiero decir es que, ¿qué pasa? Que no os movéis, estáis viéndolo todo. Hasta el más tonto se está dando cuenta que aquí hay un complot grandísimo. Y no podemos tampoco ver el cine, jolín, que nos van a dejar... Y, y, ah, y estoy hablando en general Pero cuando yo hablo, por ejemplo Porque estoy en estas condiciones Y cuántos como yo Todavía le echo más la culpa Porque nosotros hemos tenido que ser luchadores desde que nacimos y cuando el otro día se pusieron a decir, Santa, no sé qué, Santo, no sé cuánto, porque están en las peanas, el señor gobernador, no sé qué, la, la, la, la", va. Los santos somos nosotros, cada uno de nosotros, que todos los días se carga su cruz y va para adelante. Pero no la suelte Y otra cosa, haz que el camino por lo menos sea mejor no te gusta una cosa, no reniegues entra dentro y lucha no te quedes renegando eso es lo peor que hacemos los españoles que nos gusta mucho renegar esto está mal hecho oye, ¿tú por qué has hecho esto? y esto que estaba aquí, ¿por qué está? pero y meterte tú ahí lucha, lucha y mejora la situación, mejora la. ahora que claro, es muy cómodo eh, yo estoy aquí muy bien eso es tontería. Pues vale, vale, vale, vale, vale. Cuando no pueda ir mañana a la compra o que no pueda decir una tarde porque ya no tengo para nada, nada más que para el cine si acaso y no lo tenga tampoco, entonces no interesa, verdad que no? Pues muy bien. Pues cuando estemos todos, mire, yo lo que digo una cosa: estamos todos en el barco, en el mismo barco, tonto. Entonces ahora mismo todo lo que se está juntando, la catombe, que si es más menor, que si esto, lo otro, todo eso lo hemos visto años, años, años, años. Y ¿qué habéis hecho? Yo vengo aquí todos los miércoles, como puedo, arrastrando como sea. Y desde pequeña, cuando he visto una, un edificio que se estaba haciendo y he visto que no hacían la rampa, digo, oiga, que soy la presidenta de no sé cuánto, ponga la rampa hay. Si me han creído, bien, si no me han creído, pues bueno, peor para ellos. Pero yo sé que en mi barrio hay muchas rampas gracias a todas esas tonterías. Tengo que mejorar el estado de vida. Está en nosotros, en, lo más sencillo, en lo de los más sencillos, en los de todos los días. El que va a su trabajo por la mañana, todo, mejóralo. Empieza por aquí, hombre, empieza por el cine. Después nos vamos al mar porque es más grande. Pero de verdad, de verdad, que como no, no salgáis de vuestra zona de confort... Pero vuestra zona de confort está en peligro. Porque puede que mañana no lo tenga, ¿eh? Y entonces vienen las mares mías. Venga a movilizarse, si, si todo Murcia quiere un cine. Ayuntamiento que no nos no hacéis caso, ¿por qué? Somos parte de vuestra, de vuestra responsabilidad. Somos parte de que tú puedas irte de vacaciones a donde te dé la gana. Y nosotros teníamos el mal menor, pues ya ni, ni tampoco. Nosotros somos los que estamos haciendo lo que nos está rodeando. Así que a luchar pero mira, a luchar así, llanamente hablando no quiero armas, no quiero nada no quiero tragedias de pelea, ni de que tú has dicho, ni que tú has dejado de hacer no, yo te estoy diciendo un problema tan claro como el agua y te digo que te muevas que la vida es moverte no es quejarte es que hay que ver cómo está esto, es que es que qué. y tú qué has hecho para mejorarlo muy fácil, hablar y quejarse somos especialistas pero qué. si aquí en este grupo me han enseñado que los medios de comunicación somos las personas y es verdad pues yo también desde mi vida cotidiana de la calle os digo la vida mejora si tú luchas por ello hasta luego Bueno, buenas noches. Eh, después de esta lección que nos ha dado Angelita, yo creo que tenemos todos que, que agradecerle esas palabras y agradecerle esas reflexiones tan interesantes y tan llenas de, de, de, de sentido común y de coherencia para afrontar la vida. Eh, me ha gustado también las demás intervenciones porque de alguna manera es importante que todos mm, hablemos lo que tengamos que hablar, que todos cojamos la palabra y defendamos lo que creemos que vamos a defender. ...que todos sabemos y todos somos estamos preparados para afrontar las situaciones... ...entonces lo que hay que hacer es superar esos miedos... ...que no nos dejan hablar y hablar en todos los sitios... ...y lo que nosotros creamos que debemos de hablar. Eh, dejando ya esta pequeña reflexión... ...yo entraría un poco en ver cómo planificamos el futuro... ...y sobre el futuro yo creo que mm, debemos mm, darnos cuenta se avecina los meses más fríos del año y el mantener todas las semanas el, la concentración aquí a lo mejor por pues cierta manera es más difícil entonces yo creo que deberíamos de hacer eh, cambiar a una concentración los primeros miércoles de mes para mantener esa concentración y paralelamente eh, hacer posible que vayamos avanzando eh, tanto en la recogida de firmas que no hay que dejarlo, como en el eh, seguir insistiendo en el re, eh, reunirse con los responsables del Ayuntamiento conseguir ir recabando información y eh, también eh, si somos capaces de ir elaborando alguna propuesta que nos permita eh, diseñar algún plan de actividades eh, en el CINE eh, muy sencilla eh, con pocas o sea pequeñas actividades pero que pudiéramos iniciar alguna cosa que empiece a darnos eh, un poco a, a, a percibir qué se podría hacer en el cine para mejorarlo y para darle una calidad importante en el centro de Murcia. Entonces, empezar a trabajar en eso, centrarnos más en esas cuestiones y, y menos en estar aquí todos los miércoles y sí mantenerlo porque es importante que se mantenga, pero una vez al mes. Entonces, a la propuesta de nuevo y ahora los demás opinar lo que veáis oportuno. Muchas gracias. Cosas que yo había lo comentaste al principio es que se podría hacer una un acuerdo con el, la empresa del cine, alquilarle una vez al mes, si luego se pudiera dos, dos veces al mes, dos sesiones, dos días y proyectar eh, una película, película interesante que tenga mucho contenido de calidad y que busquen a un grupo importante de ciudadanos. ¿no? entonces no, no creo que sea muy complicado y sería factible hacerlo y con, que consiguiéramos traer a 100 o 200 personas, eh, se costearía realmente. Eh, también sería bueno hablar con... Eh, tengo que pensar que no estamos solos. Cuando vemos estas cosas muchas veces pensamos, es que nosotros solos no estamos solos. Porque hay eh, otros otros ciudadanos en otros municipios que también están haciendo cosas similares a estas. Están trabajando temas de cine, están haciendo videoclub. Entonces se podría llegar a acuerdos con ellos para intentar compartir eh, lo que ellos programen, lo que ellos traigan. O sea que posibilidades de muchas. El tema está en que nos esforcemos un poquito y sabemos que va a hacer... ...de orientar bien lo que vamos a hacer... ...y que veamos, o sea, que seamos realistas... ...en asumir lo que realmente podamos asumir... ...entonces, si hacemos todo eso puede salir... Entonces, ...eso es una idea, o sea, que no es que sea esa... ...pero podemos trabajar más, más ideas... ...hay una persona que viene aquí al cine... ...que nos ha mandado un whatsapp diciendo... ...que quiere hacer una sesión matinal para niños... ...y que la ayudemos... ...pues también hay otro tema que puede ser interesante... Eh, ...incluso yo creo que eso del cine a lo mejor... ...si negociamos un poco... y, la, y ...nosotros como colectivo o asociación... podemos decirle al cine... Eh, le vamos a presionar un poco para, para que baje el precio. O a lo mejor por la mañana, que no hacen nada, a lo mejor puede ser incluso más barato que por la tarde. En fin, es cuestión de, de esforzarse un poquito y ver cómo organizamos cosas para que el cine tenga un poco de vida y que se vea otra alternativa posible. Entonces, no, es importante que no planteemos solo alternativas en, en las nubes, sino también si las podemos plantear realistamente, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, yo. En apoyo de eso que dice el compañero, antes, antes hemos estado un rato hablando aquí en ficciones, unos cuantos los que han, han podido venir, y ha salido este tema allí. ¿no? O sea, digamos, dentro de cuando yo he hecho antes he cogido el micrófono, hablaba de la parte del carácter reivindicativo, que ha sido el que ha dado lugar a que estemos aquí ahora. Ese ha sido el primero, ¿eh? ¿de acuerdo? Y luego también el carácter propositivo, que estaría un poco en la línea de lo que este compañero estaba diciendo. Yo en eso también. Estoy de acuerdo con él. La parte reivindicativa tiene que mantenerse porque no tenemos una garantía ni pruebas de que esto pueda irse abajo. Pero la parte propositiva es interesante. O sea, ese tipo de iniciativas, así que, que, que nosotros seamos los que la canalicemos, puede actuar a, un, a modo de lanzadera para que el cine... ...tenga además de más afluencia o un tipo de afluencia como ya hemos salido aquí antes... ...que está un poco restringida, por ejemplo por el caso de una película como esta... ...una buena película como yo que lleva cinco semanas, claro... ...la gente que ya la ha visto una vez pues no va a venir tres ni cuatro veces... ...entonces este tipo de cosas puede estar muy bien... ...y puede ser, digo, de lanzadera hacia que nosotros tomemos una iniciativa... ...tomemos también iniciativas de ese tipo que hagan que este cine siga abierto, que haya más afluencia de gente y, de alguna forma, eh, por decirlo así, tirar por abajo esa coartada de que esto se cierra porque no viene nadie, porque no hay, no se recauda. Es decir, esto no lo perdamos de vista, este tipo de acciones, que no están en contra de las otras, al contrario, nacen de ella, de esa, de esa parte propositiva. Y ninguna de las dos debe perderse. El objetivo ¿cuál sería que la parte reivindicativa llegue a un momento en que no tuviera sentido. ¿Por qué? Porque esto haya estirado para adelante. Pero entre tanto, ni dejamos lo uno, pero sí empecemos también a pensar y a trabajar. Algunos ya estamos en ello, aunque sea en eh, una fase inicial. Luego, si queréis, podemos hablar de cosas. Algunos ya hemos, fuera de aquí de micrófono, hemos oído algunos comentarios. Y, y esto, no es que no lo perdamos de vista, porque esto es también luchar por el Cierres, ¿eh? Y no niega a los otros, ¿de acuerdo? No sé si, si estáis de acuerdo o no, pero bueno, esa es mi, mi opinión y mi visión. Ya está pues. Gracias. gracias. gracias. Como, si nadie dice nada, eh, yo creo que como hoy ya es miércoles, primer miércoles de mes, pues sería concretamente que nos vamos a ver el primer miércoles de diciembre. Perdón, perdón. ¿hay pedido el miércoles de la próxima semana. Pero eso no tiene nada que ver. Si, si tú lo has pedido, lo puedes no, no hacerlo, ¿no? O sea, no es una obligación, no, no, no lo obliga. No. Vamos, es una opinión. Yo tampoco quiero que sea lo que yo he dicho, pero. Un poco siendo realistas con lo, las posibilidades que tenemos, el tiempo que tenemos, el, el, que se entra el en invierno, o sea que yo creo que es bueno mantenerlo, pero quizás con un, una dosis menor de intensidad y, y, esa, intensi, claro, y esa intensidad m, llevarla a las otras actividades que hemos dicho. ¿Es 6 de diciembre? ¿Es 6 de diciembre? ¿Es fiesta? Es, es la Inmaculada. El, el Entonces, que ser... Eh. Es mi cumpleaños, lo podemos celebrar aquí No, no es Será como 4 de diciembre No puede ser 6 ¿El 6 es viernes? ¿Seguro? No, el 6 es viernes ¿Seguro? No, el cuatro, el cuatro, sí. Es 4 es de diciembre eh. Es 4 de diciembre El miércoles 4, que sí, sí, se puede hacer El 6 es viernes, que es fiesta De la Constitución Bueno, pero, y ojo, si, si, si, la period, si esa periodicidad se mantiene... Pues yo había propuesto, en la conversación digo que me parecía mejor quincenal, pero bueno, se puede ver, o, o mensual. Aún así todo, si esto se, se decide que fuera así, que se espaciará un poquito la, las convocatorias aquí, eso no significa que no sigamos en contacto e incluso presencialmente podamos reunirnos y... E ...transmitirnos los avances que va habiendo... ...cada uno en su... ...no sé, en su área... ...o en su tipo de propuestas o proposiciones que haga ¿no? ...pero sin perder, repito eso... ...sin perder el contacto con, el, con la gente, con el grupo... ...más o menos que siempre casi siempre son lo, somos los mismos ¿no? ...pero bueno, se, si se puede si se puede adicionar a alguien mejor... ...pero eso, no perderlo... ...me explico que no vaya una cosa no debe ir en menoscabo de la otra... ¿De acuerdo? Por concretar, eh, sería el 4 de diciembre, miércoles, el 8 de enero, miércoles, porque el 1 es el 1 de enero, no es el día efectivo, sería el 8 de enero y el 5 de, de febrero. O sea, serían 4, 8 y 5 de febrero. Sí, sí. Eh, a ver, un comentario. Bueno, sí. A ver. Sí, yo creo que el alcalde me mandará a hacer cargar. Sí. Hoy, hoy sí, alcalde, me venía bien. Una, una, una pregunta. Si, por ejemplo, hay gente que le gustaría no esperar un mes y se juntan 7, 8, 10, 12 personas, 347, que dice pues a todas, este miércoles no vendría bien podrían decidir y convocarlo y venir, pregunto ¿sí? Yo digo esto porque ya no aquí, sino en muchas protestas y más como decía Juan Diego cuando llega el frío, este húmedo en Murcia o tan horrible que quien no está aquí, no, se, no sabe lo horrible que es lo tengo aquí en la espalda y no se me va dice, no voy a ir a la protesta. Y luego cuando va, dice, menos más que he ido. ¿Sabes? Se echa de menos. Luego llega el día que se echa de menos. Uno se acomoda a la inercia, pero esta incomodidad, por lo que decía antes Angelita, no de la zona de comodidad. O sea, yo aquí escuchar a Paco, a Angelita, aquí a la gente, o sea, te emociona, Antonia. Entonces, dice, pff, el frío, la faringitis, eh, pues venís cargado todo ha merecido la pena entonces cada mes eh, y si la gente dice yo este miércoles voy, vamos yo vengo a escuchar a Angelita, yo me apunto ¿eh? y a, a quien venga entonces mmm, era de dejar eso abierto estamos por las redes y si unos cuantos se juntan, claro, aquí quitas un poco de vergüenza para luchar con tanto, tantos y vergüenza, a ver si va a ser uno por otro, si yo no lo digo, no va a ser, no, también se puede decir, yo voy ahí y si nadie dice nada, somos igual de buenas personas y de y nos muy igual, ¿eh? hay que aceptar uno por respuesta. Muchas gracias. gracias Eso es lo que tenemos que ver. Claro, bien. A ver, yo pienso que si hay alguna novedad que es importante, entonces vernos. Eh, eh, las peticiones esas que se han hecho para, para la entrevista, a ver cómo están, si, si nos recibe pasar mañana, pues venga... ...vamos a verlo... ...y luego... ...de comunicar... qué has dicho... ...cuál es su postura... ...independientemente de lo que habéis dicho... ...que hagamos un proyecto... ...que nos pongamos de acuerdo... ...o que nos pongamos en contacto... ...con las personas que están trabajando... ...en los videoclubs... ...que tienen proyectos y todo eso... ...para ir aprendiendo... ...porque yo yo no tengo... ...y luego también... si ...eso que habéis dicho de los niños... ...de hacer eh, cine para los niños... También sería interesante el que se lo comunicáramos a las APAS de los colegios. Hay una federación de APAS, se si puede pasar una hoja informativa a ver en la próxima reunión que ellos tengan, eh, que, lo, no sé, que, lo, que ellos los puedan hablar y ver qué les parece y que propongan alguna cosa. También sería interesante. en fin, nada O sea, indudablemente cualquier situación extraordinaria, cualquier asunto que haya que tratar urgente, no habría ningún problema en convocarnos y vernos. O sea, que eso está clarísimo. Pero eso que, está, que comenta, por ejemplo, que eso requiere un trabajo, requiere una reflexión, requiere un estudio. No es fácil proponer, simplemente decir vamos a hacer cine, hay que proponer cosas que estén bien elaboradas. Entonces, eso requiere tiempo. Entonces, bueno, vamos a darnos ese tiempo, que es lo que hoy un poco he planteado, que a lo mejor en dos o tres meses podemos avanzar mucho en ese tipo de cosas. Pasa también un poco el frío y volvemos a, a lo mejor a retomar eh, o quincenalmente o semanalmente la, la, las sesiones aquí. Ahora simplemente vamos a estar… Vamos, la propuesta mía sería estar dos, tres cuatro meses viéndonos una vez al mes como, digamos, de forma normal. Ahora, eh, extraordinariamente, si quiere venir gente, normalmente, pues todo el mundo es libre de venir si quiere, y si hay as algún asunto a tratar urgente, pues, normalmente, lo convocaremos por las redes para tratar ese asunto que es importante, ¿no? que yo quería comentar que antes de irnos porque luego no, todos todo eso son es buenas veamos si tenemos claro cuáles cuál van a ser nuestros canales de comunicación interna es decir cómo nos vamos a enterar todos de que pronto de pronto pues tenemos que vernos porque nos han contactado del ayuntamiento y tenemos novedades o algo así entonces hay un grupo de WhatsApp que yo creo que se podría incluir todo el que quiera hay Bien, pues eh, Juanjo es el administrador de uno, ¿no?, y, de, y bueno, pues eh, sería interesante que los que no estén y se y manejen más o menos el WhatsApp se metieran en ese grupo. Y para las otras personas, pues yo no sé exactamente qué tipo de canal debería haber, pero deberíamos acordar, eh, pues las personas que no tengan WhatsApp, pues me avisas tú por teléfono, o lo, en fin, que tengamos claro el canal, porque si no nos vamos con muy buenas intenciones, unos se enteran, otros no, otros… Y se trata, yo creo que la propuesta se trata de eh, espaciar un poco las, las concentraciones por, por agotamiento en parte de algunas personas que, pues, bueno, tenemos más cosas que hacer y tenemos más, en fin, para todo es muy complicado. Pero no, no espaciar el esfuerzo para trabajar por esto, sino simplemente espaciar las concentraciones pero seguir trabajando y para eso es importante que tengamos claro el canal los que funcionamos con WhatsApp lo tenemos claro los que no por favor yo yo diría pues no sé qué se os ocurre cómo podemos hacerlo eh, nos dejamos teléfonos nos dejamos en fin, no sé algo más yo no tengo el problema que yo creo que yo podría estar por WhatsApp pero lo digo sobre todo por la gente que no que no lo tiene o que no está o que no está metida que se que se meta en los WhatsApp eso era el, Ah, te a ver, por lo que, por lo que comenta Teresa decime si el experimento en sí ya merece la pena aunque bueno, experimentar siempre merece la pena mm. se me ha ocurrido decir que a tal hora estoy, por ejemplo en la Plaza Santo Domingo ...y quien se quiera poner al día de cómo seguir las luchas sociales... ...que me lo diga, nos sentamos... ...y yo le digo como... No ...es canal de WhatsApp, esto, el otro, este sitio, este otro... ...y lo que estén en luchas sociales que me digan... ...Cecilio, di es nuestro, di esto y el otro... ...y ahí que nos sentamos, las calles eran siempre nuestras... ...las carreras eran siempre nuestras... ...si os parece bien, yo os lo voy diciendo... ...un día seremos cuatro y otro día, yo qué sé... ...habrá hasta que... Hasta informar de que vamos ahí, no pedir permiso, porque no se pide permiso para usar las calles, son nuestras. Se informa de que usamos las calles. Y a veces a lo mejor ni eso. Pues si os parece bien, podemos hacer algo así. Lo, lo digo porque es que muchas veces en la lucha me dicen, oye, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer otro? Y ya estoy en directo, ya estoy conectado, o estoy cogiendo o la gente ya se me ha ido. ¿eh? Pues si os parece bien, ahora después pues también me lo a decir. Gracias. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Marisol Marisol, Marisol, habéis venido juntas sí. ¿Tenéis WhatsApp? Sí ah, ¿Sí? O sea que... Tenemos las... Pero, ¿no? A través de... Bueno, unas sí otras no Sí, tenemos, o sea, ¿no? Hmm. sí pero están en contacto sí, entre, Como tú has expresado de cómo poder seguir en contacto sí. Si tú quieres... Podemos, puedes dar tu teléfono para estar en un grupo de WhatsApp y ya poder informar a tu... Está, estamos a través de Roque que estamos en el grupo de WhatsApp ¿De Salvemos en Cine Red? ¿eh? Sí, sí, ¿no, Roque? Sí, Lo que pasa es que estamos en el grupo de WhatsApp pero eh, estos días he recibido más WhatsApp de más menos que de Cine Red ¿eh? Pero en fin, también Marmenos merece estar en su sitio pero estamos dentro de me han metido en el grupo del Marmelo pero el también está en el WhatsApp del Marmelo o sea sí. vale, entonces por aquí sí que podemos estar en contacto a través de, de ahí si alguien ¿Tiene el grupo de WhatsApp de de WhatsApp? Sí. sí, han dicho que sí a través de Roque no. A ver. y si alguien no tiene WhatsApp, pues ahora vemos la forma Quiero meterme, en, o sea, hacia entrar en el grupo, sí. Vale. Y y así. Hm. Sí. No, no, gracias. Y también <ríe> estás. No estás, pero te gustaría estar informada, pues ahora también, con Juanjo. ¿Y cómo pues yo voy a preguntar. No sé a quién todavía, pero voy a preguntar. Y si alguien más pregunta, pues vamos compartiendo. Voy a preguntar qué vía, qué proceso tiene que seguir... ¿no? un edificio un, algo que para que sea considerado como, como un bien cultural y que de esa manera pueda estar protegido a lo largo del tiempo porque sabemos que hay una programación que el ayuntamiento ha respondido a algo y siento que el que hayamos estado aquí desde agosto que salió la noticia del cierre del cine rex y, y que en las primeros, en las dos primeras semanas nos juntamos aquí mucha gente en pleno, en plena mitad de agosto, y a las dos semanas hubo un comunicado en la prensa que dijo que el ayuntamiento garantizaba o que estaba tomando acciones para que el Cine Rex no no cerrara. Inmediatamente la tercera convocatoria que tuvimos ya vino muchísima menos gente no vino, no vinieron medios de comunicación fue una acción muy bien planificada para desmovilizar a la gente hay una petición de entrevista con el concejal de cultura con el, con el alcalde que tras eh, recibir esa petición de entrevista la secretaria o desde secretaría de alcaldía llamaron para comunicar para decir que se estaban haciendo unas actividades aquí y que el ayuntamiento ya estaba haciendo algo y en ese caso me llamaron a mí porque solicité yo las entrevistas entonces parecía que de esa manera quería cerrar la comunicación y no tener que dar respuesta a la petición por registro de entrevista y antes de cerrar la conversación telefónica le dije no, no, yo sigo esperando la entrevista para conocer cuál es el plan y el compromiso a largo plazo de apoyo y de protección al CineRex y que haya unas actividades ahora durante seis meses, un año, esto no garantiza, no garantiza nada. No garantiza algo tan grande como, sostener, como proteger y que este cine no desaparezca de la ciudad. Si este cine desaparece, ya no tenemos ningún otro cine así en nuestra ciudad. Es el último que nos queda y no se puede perder. ¿Por qué tienen tanto interés en anular de un modo taxativo? ...y dan firme... El, ...las entrevistas... ...el que no ven aquí la prensa... ...porque la prensa está nada más que para lo que le conviene... ¿eh? para la... ...para la de los altos mandos... ...que no puedo decir más, a ver si me meten en un juicio... todo eso no dicen nada... ...y lo sabemos, para España y compañía... ...hay que verlo en las redes... ...¿esto qué, esto qué es? ...¿por qué tiene tanto interés... ...en, en anular... ...en, en, en que no se dan todas estas acciones... Y, ...y el Ayuntamiento en soterrarlo... ...como bien acabas tú de apuntar... ...yo creo que... Eh, ...que la ciudadanía en general... Eh, ...en Murcia... ...no quiere que este cine se cierre... ...entonces... ...si cualquier po eh, partido político... ...que esté gobernando... ...en un momento donde hay un riesgo que... ...no, de que se cierre el cine Rex, ...eh... ...o sea, yo creo que si no hubiera... ...sacado ese comunicado a las dos semanas... Eh, ...para desmovilizar... ...la gente aquí habría venido cada vez más... ...cada vez más, cada vez más... ...eso lo sentíamos en las primeras semanas las primeras semanas sentíamos que la gente estaba conmocionada por pensar que este que nos quedamos en Murcia sin este cine maravilloso y bueno, no sé los intereses los de intereses y los desintereses ¿no? De lo, y las políticas los intereses creados, como decía Benavente ¿no? son los intereses creados si no hay interés y no hay dinero por medio, por todo no interesa ...independientemente de la regulación que tenga este, cualquier cine, en este caso el cine ...que es el que, el que se está apuntando, ¿no? Ya está, Pero me parece importante que ha hagamos esta petición repetidas veces y más, y más personas... ...incluso de las entrevistas, eh, e incluso que hagamos una frase que podamos compartir en los medios también. Estamos en espera de que nos informéis del plan de acción y compromiso político de... de ...¿no? O no estáis respondiendo, no sé, alguna frase que sea corta pero que pueda transmitir lo que queremos decir y que la compartamos, la compartamos, la compartamos, que la ciudadanía sepa que hay algo que se está solicitando concreto y que no se está dando y es mínimamente una entrevista a la ciudadanía ya que además se ha compartido en prensa que se está haciendo algo, pues que hay una transparencia para comunicar cuál es el plan, más allá de una programación de seis meses, una programación la hacemos nosotros, yo qué sé no sé ¿no? La, el, el, el, el ayuntamiento tiene que asumir algo muchísimo más grande que una programación de seis meses o de tres meses y, eh, ah, y insisto podemos eh, preguntar al resto de partidos políticos que haya también ahí movimiento que haya sí. propuestas que estén ahí moviéndose y porque igual se movieron en un momento dado, ...o quisieron saber, pero ya a lo mejor no han hecho nada más. Y hay una responsabilidad también del resto de partidos políticos. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. A lo mejor hay más cosas hechas y las desconocemos, pero vamos a, a, a pedir las entrevistas y que nos informen y poder comunicar, comunicarnos entre nosotros, entre nosotras y comunicar hacia más, no, hacia afuera... ¿Qué están haciendo? Primera responsabilidad, alcalde de Murcia, área concejal de cultura, el gobierno que está gobernando y segunda responsabilidad, el resto de partidos políticos. En los años 40, el iba todos los días al cine, eso era común y estaban todos los cines llenos a tope. Precisamente entonces no se daba dinero, porque le en los maritas, que es la clase media alta, la gente pija entonces y veía mucho que estaban más delgados que yo y que no comían. No comían un chusco así de pan y punto pelota, y todos los días al cine. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha olvidado la, la cultura. Ya no hay programas de circo en televisión. Ya no hay programas infantiles en televisión. Ya no hay programas musicales en televisión. La palabra de Chaporro ya murió y la gente se ha quedado en la gloria en televisión. Se ha quedado en la gloria, no la quería. Y ya no hay el teatro de televisión tampoco. ¿Qué, qué, qué queda? Salva a mí. Y venga, salva a mí y ven en este. Y hay ah, el guasa y el boteón, por favor. Sí. Sí, mm. parece que hay una connivencia desde hace muchos años ¿no? de representantes políticos, de medios de comunicación y de muchas más cosas eh, para generar un... bueno, pues también un pues no sé cómo nombrarlo, la verdad mm. y, pero sí, es muy triste está muy alejado de la vida, ¿no? de lo importante de la vida Bueno, pues antes de marcharme pues quedamos como han dicho los compañeros para esos miércoles primeros de mes que esta tristeza de perder miércoles semanalmente, que no hagamos más fuertes esos próximos miércoles de, de diciembre que no sea una derrota, eh, porque es duro, estar en la calle todos los días es duro y el, y el verse solo pues es duro pues el próximo miércoles de, de diciembre estemos aquí, más fuerte si cabe, y escucharemos las noticias de la compañera que va a hablar con los diferentes partidos políticos en la alcaldía, a ver si puede si puede, si puede ser, si puede ser, tenemos esa esperanza, esa ilusión de escuchar, esa esperanza ilusión de, de escuchar a la compañera que quiere hablar con el alcalde y con el concejal de cultura Pacheco, y aparte los whatsapp, pero que tengamos en la cabeza eh, eh, esa puerta que el, que el próximo miércoles de diciembre podemos eh, ver algo de los mismos compañeros. Gracias, padre. Eh. No obstante podemos seguir viéndonos en ese intervalo de tiempo, yo creo que no se ha dicho ya, es que podemos seguir. En ese intervalo se ha, se ha decidido que sea mensualmente, yo había propuesto quincenar, pero bueno, si es mensual, pero que en ese intervalo que podemos vernos y deberíamos vernos incluso, pero, cada cual según le venga, porque hay personas que tienen una historia otra otra, pero repito que no se, no se vaya esto abajo. ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo pero ya lo digo porque Paco dice que lo veo... no te abates porque, porque vamos a seguir viéndonos en ese intervalo mensual nos vamos a seguir viendo los sentimientos no se guardan se expresan no sé, pero, pero... sí, pero que te veo un poco abatido, que no, que vamos a seguir nunca estoy abatido simple, no me guardo nada lo mío procuro no guardarme nada que nos vamos a seguir viendo y para esto y para más cosas ya te lo digo yo ya te lo digo yo, si no, pero... oh, es que hay cosas que se están fraguando y no, y no están, están fraguando, si no están, pero como están fraguándose... El, te hace... el señor, no, te a la información? Claro, no, no, yo no oculto nada, No se ve nada que lo que pasa es que cuando empieza un camino, pues estás al principio y tienes que hacer el trayecto y el trayecto vamos a contar y contando las cosas, venga... Eh, Paco, Paco, no es, Paco no está abatido Es ¿no? de expresiones Me ha parecido a mí Es, no, es de sentimientos batido, Es un batido de sentimientos <risas> para, para acabar, sí Para acabar eh, Antes de, que, de la foto final Y de acabar eh, Comentaba antes un compañero Que por qué las luchas Mostrarlas no interesan ¿no? Los medios, etcétera A ver, no interesa mostrar que la gente lucha no interesa mostrar que las cosas se hacen porque la gente lucha ¿por qué? porque lo que se pretende el político es atribuirse todos los méritos de todo lo que se hace no se pretende que sea la gente que sea la gente la que ha logrado las cosas el político crea el problema y después crea la solución y te mira qué bueno que hago por no totalmente totalmente bueno Muchas gracias. El 4 de diciembre salvemos el cine Rex. ¿cómo, ¿Cómo repite? Nos vemos Nos vemos el salvemos, el res. salvemos el 4 de diciembre salvemos el cine Rex. Salvemos el 4 de diciembre salvemos el cine Rex. Hasta el 4 de diciembre. Esto quiere ser una jugada gigante. Gracias. Eso me veo poco. Bien. Sí, en directo Bueno, muchas gracias Muchas gracias A me una A ver, dilo aquí, que, que se te veía, ¿cómo? Que a mí personalmente me habéis dado una inyección de energía Esto me gusta Pues nos vemos por aquí Gracias, nos veremos vale. el próximo miércoles, sí Y sí, además hay más luchas sociales, que lo sepa Mira, aquí... Ah, sí, sí, sí. Ahí, en, en, en, en, pues míralo y así sabes que otra lucha hay y te apuntas, porque yo te aseguro que las luchas sociales son lo que tú dices, son una inyección de energía. Me ha gustado, me ha encantado. De, Desde que el, pasó el 15, media hace unos años, y que se apoderó de los de Podemos, resulta que ya eso se ha recogido y se ha quedado todo en la pagar. En el ¿me he explicado Y punto, pelota. Y ya y, los independentistas que hay otra jugada también. Que y, te está, y, y te encanta ver a, tí, a, la, a la gente en la calle. A mí sí, sobre todo si hay una cosa justa y que sea cultural como esta y que nos interesa a todos. Además es de barrio y que de malo en ello. Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Ignacio Jara. Ignacio, muchas gracias, hombre. Bueno, pues aquí vemos, ¿eh? Que, eh, ¿eh? Sí, no, no, esto, estamos en directo y queda grabado en Facebook, en YouTube, en Periscope, en Twitter. Atrás tienes todas las direcciones también. <risa> <ríe> dice que espera por esto, no está fichado por la policía, si está fichado buen fichaje, dice. <ríe> bueno, pues nos vamos con esta tremenda imagen. Pero, eso, ya, ya estamos en directo. ¿Ahora mismo? Ah, ya mismo. Si yo digo a mi casa que está aquí cerca, por cierto? Todavía lo veo. Sí. Porque se graba, puedes es como en YouTube. ¿no? Sí, claro, no, no lo, lo rescato, en, en está YouTube lo está en directo, ah, sí. solo que cuando acaba tarda un tiempo hasta que se procesa y se vuelve a publicar, ¿vale?, ah, decía, pero... pero estamos en directo. Un par de horas o así. Ah, Tú míralo, pero vamos rápido, es rápido. Poco, no y nada. si te suscribes, pues te recibe la notificación para que lo sepas. Sí, sí. Venga, Ignacio, nos vemos. No, no, me puedes preguntar, Cecilio, me puedes preguntar a la vez que haga falta, no es el follón. Y si es un follón, es un follón necesario y para eso estamos siempre para ir para acá, el, el famoso fotógrafo este de, de La Opinión, que no me acuerdo cómo se llama O sea, hay muchos sí, hay, hay uno que siempre va por ahí alternando y tomando cosas y todo eso No sé, no sé por, ahí. No por sé porque años que no me Hay muchos y entonces no lo sé, pero hay eh, hay fotógrafos de La Opinión que están en, en la calle prácticamente o sea, todo el día el cubriéndolo el todo calculo que es un periódico más abierto que la verdad Por lo menos como no, que la verdad no ha cambiado en los últimos años Que, que será más fácil que lo saquen La Opinión que la verdad, puede ser no quiero hacer aquí crítica. De los medios bueno, yo te lo voy a dejar que tu crítica en este caso quede ahí, quede intacta. Acuerdo, pues, ¿eh? Y otra veces le añado yo mi opinión. Pero esta que quede ahí, Ignacio. Es una crítica del más bien consentido. Porque, sí, eh, que te gustaría, que, ¿no? Social, yo claro. entiendo que te dices que te gustaría sí. que estuviera, que hiciera más visibles esto, ¿no? Sí, porque no vamos a pensar ahora eh, si esto es una democracia real por aquellos de los vínculos de la, de la justicia, la iglesia y el gobierno. Vamos a pensar. ¿Qué, qué, ¿Qué democracia es esta si sí, cuando reclama alguien, el pueblo en este caso del barrio de, San, de Santiago el Mayor, lo del AVE ha tardado 29 años en reaccionar? ¿Esto que reacciona esta? Esto es el parto de la burra, son 29 años, un tercio del siglo casi. No es un disparate. Pues si con esto vamos a tardar 21 años, si lo cierran en reabrirlo, yo estaré con Gallado muerto, ya de viejo. Pues Ignacio, la gente somos los medios. 20 años casi. La gente somos los medios, así que vamos a difundir, a compartir y a retransmitir. Y cada vez, gracias a Dios, los medios no, no oficiales, o sea, alternativos como este, que ahora se dice así, eh, cada vez son más potentes. Van surgiendo como championes haciéndose más grandes. Yo digo, Ignacio, que cada vez los medios tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Ah, exactamente. Tenemos sí, micrófonos, sí. foco. Sí, es como Nada el sentido más. común, es el menos común de los sentidos. Yo me apunto a ese sentido común, que tengo poco. A ver si, si crezco ah, también para ese para sentido. Sobre todo, cojo seguridad mínimo. Que sentimiento ah. personal, no, no, no creo mucho. Como, como bien, o más bien, no maldicen los psicólogos. En, la en, la la lucha lucha so, en las luchas sociales se crece muchísimo. Te esperamos. Lo creo, yo he cogido ánimo, te lo puedo asegurar. Gracias. Gracias. Bueno, pues Ignacio, nos despedimos desde este Cine Rex. Y ya ves, aquí en las luchas, es que es increíble, ¿eh? esto es increíble. Esta es la realidad contada por sus protagonistas, te ha hablado Cecilio Fea. Esta parte de la grabación de la emisión seguramente no estará en directo por un corte en la conexión, pero el vídeo luego estará completo en Facebook y en Youtube. No me Periscope, ¿eh? que no, no se pueden subir vídeos. ¿De acuerdo? Pues una abrazada a todos. Un abrazo. Desde aquí es Raco de, de Murcia, a este a ese rincón de Murcia que es eh, CineRex. Un abrazo.